qué tal a todos hoy te traigo un tutorial muy especial y les voy a explicar cómo vamos a elaborar los círculos de verbos eh, que, con los cuales trabajamos tanto en inglés como en español bueno en los materiales que vamos a utilizar primero vamos a imprimir el, el material para cada círculo de verbos y asegurarnos que asegurarnos que cada uno tenga el mismo número número 3 número 3 ese es el presente de los verbos regulares terminados en AR. Aquí ya he impreso varios y los vamos a recortar. Para eso vamos a necesitar nuestras tijeras. Los vamos a recortar con mucho cuidado que sea un trabajo bien elaborado. Bueno, para no hacer el video tan largo, yo aquí ya he recortado los círculo, el círculo de verbo número 2 número del presente de los verbos regulares en AR y el número 1 también. Bueno, vamos a elaborar primero eh, este círculo. Bueno, realmente no es un círculo, es una figura geométrica de 12 lados. Y tenemos la parte superior y la parte inferior. También con una puntilla y con mucho cuidado vamos a abrir un orificio aquí. Y Ahí, ahí sí yo le digo a los profesores que tengan un poco de cuidado con los niños pequeños que puedan tener un poco de ayuda vamos a abrir este orificio y luego los vamos a a poner estos dos estos dos eh, círculos juntos luego con un sujeta papel lo vamos a poner así de esta forma y en la parte de atrás vamos a abrir las, las pláticas de este sujetador y con un pedazo de Cinta vamos a asegurar este sujetador de papel y ya nos va a quedar el verbo, el círculo de verbos número uno. Por ejemplo, el verbo arreglar nos va a quedar yo arreglo, tú arreglas, él, ella, usted arregla, nosotros, nosotras arreglamos, vosotros, vosotros arregláis, ellos, ellas, ustedes arreglan. Luego continuamos con el siguiente verbo, el verbo aumentar y aquí tenemos la misma conjugación. En esta parte podemos encontrar los 12 verbos con los que estamos trabajando y es una manera muy lúdica, muy entretenida para practicar la conjugación de los verbos. Recuerde que estos, eh, este material lo encontramos en tiempo presente, en el pasado, en el imperfecto, en el condicional y en el tiempo futuro. Así que es un excelente material para tenerlo en, en, en la clase. Y si tenemos de pronto muchos verbos, los, lo que eh, normalmente hago en mis clases es, es que los imprimimos todos y luego los vamos eh, rotando para que los estudiantes puedan practicar la mayor cantidad de verbos posibles. Recuerden que este material, material lo pueden encontrar en Teachers Pay Teachers y les voy a dejar el enlace eh, abajo en la descripción de este video para que le hagan doble clic. Y pueden ir directamente a la tienda de Teachers Pay Teachers. Ahí van a encontrar mi, mi tienda o my store de eh, Magical Spanish ESL. Bueno amigos, eso sería todo por el día de hoy. Agradecer mucho el privilegio de tu tiempo y gracias por ver esta presentación. Nos vemos en un próximo video o en una próxima clase. Hasta pronto.